Por todo el cuerpo ahí tengo el corazón Mártelo hecho Ay, bolsillo con abuelo hay pero sigo estando de acuerdo Ay, bolsillo con abuelo hay pero sigo es canto a Ay, mañana yo me he borrado. Hay que me llevan a tallar, hay mañana yo me emporraba más, yo. y como yo tibia el mamao oh, comitaré al capitán y como yo tibia el mamao oh, comitaré vale en un supermercado, dice la gente que está mal. Ay no vale en un supermercado, y a mí me quitan de mi sueldo para pagarle al capital. Y a mí me qui Tante mi sueldo para pagarle al capitán, que no, que no, que no, que no, que no quiero llamar a mí, que no, que no, que no quiero, no, mi que no, compaco.